Esta misma videoconferencia está en curso. Eh, voy a aprovechar el momento para compartir la pantalla completa. Esperando que esto no comience ahorita a ser retransmisiones. se supone que dentro de un momentito ya deberían estar viendo toda mi pantalla y todo el que esté viendo por favor ya está Díganme el chat lo que puede visualizar Perfecto, Gmail y par de pantallas más. Eh, ahora vamos a diseñar la agenda del día. Aquí en tiempo real. lo primero que vamos a ver es un comunicado de ustedes la cual vamos a compartir el comunicado es sobre el desarrollo de la materia vamos a ver una revisión de enunciado del denunciados no perdón requerimientos del parcial versus contenido impartido Vamos a tener un momento libre de preguntas y respuestas. Eh, la participación de la encargada multimedia, que fue invitada en el caso de que le haya, posi le, le haya sido posible estar. Todo esto es aconsejable ver los requerimientos del proyecto final. Entonces, al final, fruto de todo ese desarrollo, un repaso general respondiendo las preguntas presentadas. Todo esto tenemos una meta hasta las ocho de la noche. Con un receso. Diez minutos a las 7 hey, muy bien escrito y organizado las cosas son mucho mejor ok vamos a comenzar con el punto 1 me voy a dirigir al chat a ver si me han estado copiando eh, bien todo el que haya visto la agenda por favor escriba ahí agenda vista Perfecto, y así vamos sincronizados. Entonces, vamos ahora a desarrollar la agenda. Vamos a votar el punto 1, para la cual, eh, acá tenemos el correo. Eh, lo voy a leer de manera un poquito rápido, porque ah, por un asunto de tiempo... de algunos puntos importantes iremos tomando anotaciones menos de zoom para que se interprete, se pueda visualizar Vamos a tratar de resumir porque no cabe todo. Este punto no lo vamos a copiar ya que estamos desarrollando el mismo. Punto por punto y sin... Ah, oh, pero aquí hay una palabra bonita que nos hizo copiarla. Punto por punto y sin prisa. mientras no lleguen las 8 de la noche no hay prisa cualquier cosa trataríamos algo que quede pendiente otro día tutoriales Eh, muy bien, me excusan que el, este mensaje es del grupo de, de HTML, así que voy a guardar esto mismo acá. Y de una manera similar, solamente copiando el punto 1, este no iría. Y muy bien, entonces Visto que ya no va el otro punto Comencemos con el primer punto re, eh, Revisión de los requerimientos del primer parcial Hola, señores, modo Me imagino que muchos vieron este mensaje Gracias a Dios estamos aquí todo bien Primer parcial, primer parcial O mejor dicho, parcial Por acá no tengo que descargarlo como ya lo tengo acá mm -hmm. me permiten un momentito para chequear ahora Ok, entonces eh, tenemos en pantalla ahora lo que fueron los requerimientos del primer parcial. Quienes ya lo estén viendo, escriban el primer parcial visto o visto simplemente. Muy bien, o sea que la mayoría me copió Bien, entonces, eh, pidiendo la palabra eh, Vamos a ver las dudas o inquietudes que tengan sobre el mismo Así que pueden solicitar la palabra mediante el chat Se le da la palabra y respondemos las inquietudes que tengan Bien, tiene la palabra Francisco Javier Mejía, puede abrir el micrófono y lo escuchamos ok profesor, ¿me escucha bien? con, con un poquito de interferencia pero si, sí, eh, puede hablar lo más despacio que le sea posible ok en mi report, respecto al parcial por todos aquí eh, hace tiempo que asumimos que la materia eh, por más que no ya estamos al final no puede ser instructiva y eso lo entendemos y por lo tanto estamos viendo videos y ayudándonos con lo que hemos podido y por esa misma forma entendemos que no es muy inteligente el hecho de que se nos asigne el parcial en esas condiciones teniendo en cuenta que ya el cuatrimestre va a terminar lo que todos queremos aquí realmente es Tener tiempo suficiente para realizar el parcial, la última tarea y el proyecto final Y que todos quedemos satisfechos dentro de la medida Es lo único que realmente hasta ahora les pedimos eh, Sabemos que incluso con el repaso que usted vaya a dar Un momentito, perdón, eh, perdón, un momentito Que si se toman anotaciones mucho mejores Diga Un momentito para tomar anotaciones que así las cosas no se olvidan Okay. Eh, Puedes resumirme lo que me dijo? Le digo que lo que le exigimos de parte del parcial la última tarea y el proyecto final que es lo que nos falta, esas tres asignaciones que solo le pedimos tiempo dentro de la medida de lo posible ya que todos aquí estamos dispuestos a ver tutoriales por nuestra parte como sea e incluso con los repasos que usted dé pero lo único que le exigimos realmente es un tiempo prudente para poder realizar el parcial, la última tarea y el final. Eh, bien, ya se tomó las anotaciones suyas. Vamos a escuchar a otro compañero, otra persona que levante y pida la mano. Ana Elizabeth Batista. Eh, perdón Ana, un poquito sí. más, un poquito más despacio porque se está entrecortando. Lo más despacio que usted pueda, de acuerdo. Bueno, lo voy a resumir. Sí. De analizar En ese fallo que usted dio en el. Eso es uh -huh. tema Tema. No, no lo manejé porque no sería una buena explicación muy profunda y ese tiempo de... Eh, suficientes para, para eh, acá. Eh. Bien Ana, perdón, mire, eh, en verdad no eh, le he escuchado muy poco, no sé si los demás lo escucharon, preferiblemente escriba, lo que pude entender fue explicación profunda, lo demás en verdad no lo pude entender. bien escritas las sugerencias suyas entonces vamos a desarrollar el primer punto que ya sugirió un compañero, él se hizo hablar en nombre de la mayoría del grupo le estoy tomando anotación sobre su último comentario Te lo voy a poner yo. Ok, entonces, vámonos a ver los requerimientos que tuvo el primer parcial Lo veremos punto por punto, uno por uno Entonces, bien, eh, en pantalla tenemos los requerimientos del primer punto del parcial ¿Quién tiene duda o pregunta sobre el mismo Les leo en el chat y quien no tenga duda escribe ahí ninguna repito estamos viendo en pantalla o, de, o deberían estar viendo en pantalla los requerimientos del proyecto del parcial perdón que lo había quitado si alguien tiene alguna duda sobre el requerimiento número 1, que lo voy a copiar y a pegar en el chat también, que pregunte. Aquí en el chat tenemos el punto 1 del examen. si las cuatro preguntas del contenido llevan el mismo boceto o solo la portada eh, una, un sitio debe ser consistente el diseño del mismo por lo que básicamente el, el diseño que tiene el home es el que deben tener las demás páginas con la pequeña leve, con la pequeña diferencia o con la diferencia mejor dicho de que en una primera página siempre hay un slider y uno que al gusto otro espacio, eh, otro espacio publicitario pero el, eh, el resto del contenido debe ser siguiendo la, el mismo boceto y la misma estructura el sitio que vemos acá, esa imagen que tenemos ahí estaría representando un slider sin embargo cuando yo pase a otra página yo no puedo tener una estructura diferente que me cambie drásticamente al diseño de portada porque si hago eso estoy rompiendo la consistencia Como se nota también acá Volvemos al chat y seguimos leyendo los comentarios Bien, entonces, si no hay más preguntas sobre el punto número uno Pasamos al punto número 2 punto número 2 está en el chat cualquier pregunta sobre el mismo es el momento Bien, dice yo que es común ver los formularios en la parte de contacto, si hay más ejemplos de cuándo podemos usar formularios. Eh, bien, se usa formulario en cualquier página que necesitemos recoger información. Por ejemplo, aparte de contacto, en una página donde nos hable por ejemplo de clientes o artículos, yo pudiese tener un formulario para registrar cualquiera de esos dos elementos. Respondido Joseph. Ok, siguiente pregunta sobre el punto número 2. Aparentemente no hay más preguntas sobre el punto número 2, vamos a copiar y a poner en el chat el punto 1.3 o mejor dicho 3, pues en el chat siguen las preguntas, vengan las preguntas. Elizabeth Cualquier otra que tenga alguna duda O alguna inquietud sobre este punto Adelante Weiner no ha dicho nada Creo que ya Freisi tampoco Ronnie Eduardo Eh, respondiéndole un poquito al último mensaje de Ana Elizabeth, ella dice que algunas páginas cambian un poco el diseño. Eh, hay que tomar en cuenta lo siguiente: un diseño web tiene que ser consistente. ¿Por qué me debe ser consistente? Porque permite la armonía, permite la permanencia del usuario en el sitio. Si dentro de un sitio, al navegar de una página a otro el diseño me cambia. Yo como usuario voy a pensar que ya yo he salido del sitio o que estoy en otro lugar. Y esa presencia siempre hay que mantenerla en el usuario. Es por eso el tema de la consistencia. Ahora bien, pensemos en un sitio grande. Pensemos en, qué sé yo, un eBay. Pensemos en un Amazon que tienen miles y miles de páginas ya acá de un renglón de productos a otro llámese de ese renglón automóvil al renglón prendas de vestir quizás el diseño levemente cambie pero sabe dónde cambia en el contenido header y footer va a seguir siendo el mismo porque tienen que mantener la consistencia en su sitio para que el usuario no se le pierda. Entendido Ana, ah, no, ahora. Bien, si no hay más preguntas sobre el punto 3, nos vamos al punto número 4. está en el chat y para este va a ser necesario un sitio que ya vimos hace un tiempo josep en la parte de abajo del boceto, específicamente arriba del footer, hay tres cuadros. ¿Qué sería en esa parte, slider o una sección? Vamos a ver el boceto. Entonces, recapitulando su pregunta, en la parte de abajo del boceto, específicamente encima del furer, hay tres cuadros. Ese es, un, ese es un espacio de tres contenedores. Aquí ya no correspondería slider, porque el slider podría estar por acá arriba. Ahí podría yo tener eh, tres renglones de información como podrían ser servicios. Eh, publicidad, staff, entre otros. Eh, Laura, ahora yo dice, favor, subir el material que se grabó la última vez que estuvimos aquí. Esa fue la vez que hablamos sobre el diseño, o se fue sobre la ocasión que vimos es, respon es responsive Laura eh, muy bien estaba, ese video lo he estado buscando eh, me parece que en un momento ese día yo tenía problemas con el micrófono y entre arreglando y desarreglando este creo que esa parte no se grabó completa pero no he encontrado el video sin embargo vamos a recapitular en este momento lo que vimos sobre Responsive miren lo que estoy proyectando y acuérdense de cuando vimos este sitio para volver en el tiempo he puesto de nuevo el sitio en pantalla Mira en este sitio, voy a hacer algunos cambios y me dicen si alguien se acuerda. Aquel día que achicábamos un navegador y cuando lo achicábamos eh, notábamos que todos los contenidos se colocaban al 100% de la anchura y uno debajo del otro. Tan solo es para recapitular. para allá vamos, yo sé ahora a repasar, pero me interesa que vuelva mentalmente a ese tiempo, a ese día que hablamos de regla media query, etc. y que vimos ese sitio y que lo pusimos así, o sea que probamos eh, acortando o achicando el navegador Muy bien, entonces vamos a buscar el sitio de nuevo. El código fuente no lo voy a enviar de nuevo porque está en la plataforma. Sin embargo, por el tema de sitio 1, sitio 2 y que también vimos bocetos, el sitio que estamos viendo ahora en cuestión que habla sobre el responsive está dentro del sitio 1 para cuando lo busquen entonces ese día cuando comenzamos a explicar utilizamos una imagen como la que voy a proyectar a continuación quién se acuerda de esta imagen para saber que no estoy hablando solo me gustaría que visualicen la página la proyección ok, la recuerda muy bien, entonces volviendo a, a explicar el tema del responsive aquella vez decíamos, proyecto de nuevo, que esta imagen nos muestra el comportamiento esencial que debe tener un sitio para ser responsivo, es decir, para que responda a las diferentes resoluciones de pantalla del dispositivo con que estemos accediendo al, al sitio eh, decíamos también que con número están identificadas las sesiones principales de un sitio el verde acá arriba que no tiene número sabemos que esa parte de arriba corresponde al header y que ahí dentro puede estar el menú luego marcado con el 1 ese espacio grande y amplio en gris es el slider posteriormente ese verde con el número 2 sería el contenido y este marroncito identificado con el 3 sería un panel dándole un poquito menos de zoom a esto nótese la equivalencia el azul en este caso sería nuestro header que es Chris incluyendo el menú el número 1 sería el slider el número 2 sería el contenido que sería toda esta parte acá y el número 3 sería ya un panel que es este espacio acá hay más diseño acá en este sitio en particular pero en esencial aquí está mostrado el, re, el comportamiento básico, en este ejemplo no se muestra el footer, sobreentendiendo que se sabe que todo sitio lleva un footer, ahora bien, ese día también vimos otra imagen, la vamos a buscar ahora Si la buscamos directamente, mucho mejor sería, pararán, pararán, es esta que tenemos acá. Esta otra imagen explica esencialmente lo mismo. Acá, cada diseño correspondería a un dispositivo, que fácilmente podemos identificar que este acá, está representando un eh, móvil, o sea un celular, esto estaría representando una tablet, y esto la versión de esto entonces eh, cada color notamos que se va repitiendo acá eh, esencialmente estos tres cuadros me muestran el mismo comportamiento que veía ahorita lo que me está diciendo es que en un sitio que sea responsive, en este caso usando este mismo diseño un diseño de tres columnas Nótese las columnas verdes en este caso. De, de esto a Tablet podría pasar de tres columnas a una en Tablet. E igualmente lo mismo pasaría en Móvil. Ahora bien, un diseño donde contemple cuatro columnas, llámese este rosadito que está acá, eh, en esto, de cuatro columnas, en tablet podría pasar a dos columnas y en móvil siempre va a pasar a una columna visto todo eso y entendido el comportamiento esencial de un sitio para que sea responsive ya que tenemos la noción de qué es lo que pasa lo que correspondería sería ver cómo es que hacemos eso en la hoja de estilo que es donde se trabaja el responsive vamos a la carpeta CSS y abriremos el código fuente de la misma entonces nosotros cuando comencemos a diseñar un sitio para llevarlo a responsivo lo primero es que vamos a hacer nuestra versión de esto primero ¿por qué de esto? porque casi siempre lo hacemos en una computadora no es verdad que en un teléfono móvil yo me voy a fajar a tirar código para crear un sitio web Casi siempre lo hago en una computadora Y muy rara o quizás ves en una tablet Es por eso que como es el primer dispositivo que tenemos a mano Cuando vamos a diseñar el, La primera versión responsiva que haríamos sería de esto Para saber que no estoy hablando solo Vuelvo al chat y les copio su feedback. ¿Se entendió el concepto general del comportamiento responsivo? Favor, responder en el chat. Sirva el ejemplo, y la explicación para el que no se acuerde o para el que no estuvo aquella vez. Y Dios mediante esta grabación si este curso. y al final, llevamos 38 minutos, eh, se publicará entonces, ya que tenemos claro el comportamiento esencial del responsive y que ya estábamos dentro de la hoja de estilo, indicando que primero diseñamos para de esto, porque trabajamos en una de estos y después, al final trabajamos con las reglas media -cuerica. Y aquí nos dice semántica media query. Tiene un ejemplo acá. Eh, reitero ese código en verde. Quiere decir que está comentado. Por lo que no se va a ejecutar. Ahora bien, hablando de las reglas media query. Eh, su sintaxis o forma de escribirse es la siguiente. Arroba. Media luego abrimos paréntesis abrimos y cerramos llaves y entre los paréntesis colocamos eh, las reglas que esencialmente van en dos vertientes en la anchura y en la orientación del dispositivo vertical u horizontal esencialmente las reglas siempre van a atender en cuanto a esas dos vertientes repito a la anchura y a la orientación del dispositivo que por acá abajo quizás tendremos algún ejemplo ¿no? lo colocamos ahorita ok, entonces repitiendo el concepto, arroba media estoy declarando una regla media query, entre paréntesis la regla que vaya a aplicar abrimos y cerramos llaves y entre esas llaves afecto todo el contenido que yo quiero afectar o transformar cuando la regla que indique acá se cumple. Ese ejemplo lo que está diciendo es que cuando la anchura máxima sea 380 píxeles, el contenido y el panel se van a mostrar al 100% de la anchura y se van a ver en forma de bloques uno debajo del otro. ¿Qué estamos diciendo también acá que el slider lo vamos a ocultar display ninguno esencialmente ese es el comportamiento que tenemos acá cuando crecemos que ya está más amplio quizás en tamaño tablet vemos el menú vemos el slider sin embargo si achicamos y si llevamos digamos a donde se cumpla esa regla, entonces ya debe obtener el comportamiento que le indique. Alguien se quiere agregar, se lo permitimos. Ok, entonces el slider le estamos diciendo que se oculte, y eso es lo que pasa donde está la pantalla. Ok, eso es lo que pasa acá. Nótese que el slider se ocultó. Hay algunas otras cosas que pasan porque este sitio tiene más de lo que comúnmente vimos en el ejemplo demostrativo, en la imagen de ejemplo, perdón. Aparte de que el slider se oculte, vamos a notar que los contenedores están al 100% de la anchura y uno debajo del otro. Todo esto acá está comentado, o sea, no se está ejecutando. Lo que se está ejecutando de, en verdad es este que tenemos acá, que no está comentado y que por lo tanto se está ejecutando. Aquí estamos diciendo, cuando la anchura máxima sea de 400 píxeles, todos estos elementos van a estar al 100% de la anchura y se van a mostrar en forma de bloques más abajo estamos diciendo que el slider, el menú y las redes sociales lo vamos a ocultar, que justamente es lo que pasa acá a ese nivel que ya no está siendo responsive. Vamos a ver cómo lo ve. vemos que lo, hay contenido que tengo que desplazarme para verlo hacia la izquierda y cuando yo vea este scroll acá debajo es un una indicación de que a ese nivel el sitio no está responsivo entonces si bajamos un poco más tam al tamaño móvil noto que el slider inferior ha desaparecido y que solo tengo el lateral que me sirve para desplazarme de arriba hacia abajo vamos a ponerlo en tamaño donde no esté responsivo Aquí no, vemos las redes sociales que también ahorita desaparecen. ¿Por qué la ocultamos? A ese nivel. Porque me estaban ocupando demasiado espacio. Si yo necesito mostrarla, ya debo cambiar la forma de cómo se muestren o podría ocultarla. Pero no la puedo dejar al tamaño que tengo en versión de esto. Porque el espacio móvil ya me, no me lo permite. ¿Qué más estamos diciendo acá? Afectando a algunos otros contenidos. El panel, le estamos diciendo que su altura mínima sea 150, entre otras pequeñas cositas. Acá las imágenes que están dentro de una clase panel, que a su vez están dentro de un elemento que tiene esta clase. Le estamos diciendo que su anchura máxima y la mínima también sea 60%. O sea que nunca me ocupe ni más ni menos el 60% de la anchura. Eso es lo que logramos acá. ¿Dónde están los paneles? Estas. Ahí es que estamos afectando las imágenes indicándolas que ocupen el 60%. Parece que alguien más llegó. Brian Reynoso muy bien entonces eh, trabajamos las reglas media query dependiendo a cuántos dispositivos queremos afectar esta versión acá o esta regla está hecha pensando en móvil pero falta una pensando en tablet que sería esta que está acá que podría ser la anchura de 760 o 800 ahí hay poca cosa que se esté afectando porque no está trabajado pero ya sabemos que esta configuración acá, esta regla media query acá, estaría trabajando para el tablet vamos a volver al chat y ver las preguntas o inquietudes que tengan sobre el mismo Ana me pregunta, no importa que los tamaños estén declarados antes de la regla de responsive. Siempre que se cumpla sin importar el tamaño ya establecido en la versión de esto. Si está medida de píxeles. Eh, primero que todo, Ana. El código se va a ejecutar siempre de arriba hacia abajo. O sea, si yo aquí le a este cuerpo le digo anchura 1024, pero más abajo. No importa si es en una regla Media Query o así directamente Si más abajo yo cambio ese valor El nuevo cambio es el que se va a aplicar También sucede que esto acá va a funcionar siempre en versión de esto Y que si yo lo pongo dentro de una regla Media Query Un nuevo cambio solamente se va a dar cuando esa regla Media Query se cumpla Eh, su pregunta va también habla sobre las unidades de medida si está en píxeles, si está en porcentaje etcétera eh, acá existen lo que son las medidas estáticas y en porcentaje ¿Cuándo yo puedo utilizar una u la otra bien eh, idealmente siempre es bueno comenzar con una medida estática que me controle la anchura máxima de mi diseño o sea si maqueta si mi maquetado en mi versión de esto yo lo quiero a 1048 yo pongo esa anchura de manera fija ahora bien puedo poner otra regla más debajo que me diga que si la anchura no es inferior a 1048 que es mi anchura máxima si este caso se me da cuando llegue a un móvil que yo no tengo tanto espacio que voy a reinventar entonces ahí Puedo decirle que esa anchura sea eh, a un nivel inferior, 800, podría ser, y que tales elementos en ese tamaño se me manejen en porcentaje. Lo que yo no puedo nunca es dejar un una estructura principal sujeta a porcentajes, porque hay demasiada variedad de pantallas, demasiados tamaños, y si yo trabajo en porcentaje para de esto, y se me ve bien en una de estos, si yo llevo eso a un Smart TV súper grande, podría ser que ya la visión no sea la misma. Que el comportamiento no sea la misma porque la cantidad de píxeles aumentó. Eh, ¿Me entendió la idea, Ana? Bien, eh, ahorita en la agenda indicábamos que a esta hora íbamos a tener una un pequeño recreo de unos minutos pero vamos a concluir antes que nada el parcial con sus requerimientos el último punto yo entiendo que estaba claro y lo que dice buena terminación del sitio en cuanto a diseño contenido y funcionabilidad yo creo ese punto lo que habrá es sobre la terminación del trabajo y que no requeriría mayores explicaciones sin embargo de manera breve si alguien tiene alguna pregunta es el momento y aproveche mientras tanto si llega alguna pregunta vamos a marcar este contenido ya como visto como aparentemente no hay más preguntas vamos a dar un receso de unos 10 minutos y nos vemos acá dentro de un momento, vamos a parar la grabación acá